One Love Roots Vibration Time Blessed to the Almighty Hot Flow Music Unity PAN Cuánta maldad en esta humanidad Que, cuánta maldad en esta humanidad ¿Cuánta maldad en esta humanidad? cuánta maldad en esta humanidad Pero no tienen la llave de la Cuánta maldad en esta humanidad ¡BAM! Cuánta maldad en esta humanidad Pero no tienen la llave de la... ¡BAM! Podrás tener un muralla china podrás tener en panamá un canal tu mundo material en dubai un portal podrás tener mucho dinero controlando el mundo entero pero no tienes la llave de la existe alguien del cual no te podrás tú burlar ese es el todo nuestro padre celestial es el creador de nuestro mundo natural y sideral y dependiendo de tus actos por caer directo al horno y ese día no aceptará soborno. Y tampoco frente salvará ninguno de tus símbolos de idolatría. Tienen ojos y no ven, tienen pies y no corren. No pueden con h no pueden con Achen Cuánta maldad en esta humanidad. qué Cuánta maldad en esta humanidad, ¡Bam! cuánta maldad en esta humanidad, Love and Unity. Prende un candelabro contra el plan macabro Nos han estado dividiendo de hace años Con su cuento y sus engaños Ven ayer soñaba frente un policía de la CIA En mi mano izquierda me quería poner la membresía Para poder comprar, para poder soñar Para poder a mi familia alimentarme. tuve que escapar para la montaña Para que no me pusieran el código de barra Fire burning, cuánta maldad en esta humanidad que Cuánta maldad en esta humanidad, ¿Qué? cuánta maldad en esta humanidad, pero no tienen la llave de la. Cuánta maldad en esta humanidad, ¿Qué? cuánta maldad en esta humanidad, ¿Cuánta maldad en esta humanidad? cuánta maldad en esta humanidad, pero no tienen la llave de la. No creo en nacionalidades, creo en personalidades. No creo en religiones, ni en segregaciones. Boom, bam, bam, bam. Cuánta maldad en esta humanidad. Los Pan Unity. yo Yalov. Dividen y dividen a los hijos de Yahweh. Dividen y dividen a Israel. Quieres convertir lo espiritual en material, pero ese plan con ya no va porque todo terreno pertenece a un dios supremo, esa montaña o esa isla, Puerto Rico libre, tiene un solo dueño.